Sí, mamá. El profesor Ambroso piensa que así estudiaré más y que tendré más tiempo para concentrarme. Vale, hijo. Oye, anoche me llamó la madre de Pablo, que tenía que haberle llamado y, y... nada. Pues no sé, me imagino que habrá pillado con alguna chica. ¿Estás bien, hijo? Sí, sí, sí, mamá. Sí, estoy bien. que soy tu compañera de habitación. Pasa, instálate, hombre. Qué me va a hombre ¡Candidato! ¿qué te acompañaba? Eh, yo... verá. Recuerda que nadie ajeno a la academia puede entrar aquí. Disculpe, señor Ambrosio. Alberto me ha indicado el baño. ¿El baño? Sí, es mi primer día y todavía no sé. ¿Es el ¿Es eso cierto? Sí, señor. He visto que le que llamas un ojo, candidato. Eh, sí, el candidato y yo nos llevamos muy bien. Sin rollo raro. Es cierto, señor. Eh, bueno, si me disculpa, me he marchado al baño. Ve, y tú adentro a descansar, que mañana se espera un día duro de trabajo. Hey!